Hola, bienvenidos nuevamente a la serie ¿Cómo iniciar en el negocio del software? En esta ocasión quiero hablarle a los dueños de empresa, a los gerentes de tecnología, a los directores que están preocupados por la continuidad de su empresa o que buscan crecer. No importa el giro en el que te desempeñes, el software no es una opción en tu estrategia de negocio, es una obligación. ¿Quieres aprender a integrar exitosamente el software en tu estrategia de negocio? Dale clic al link que te dejo en la descripción y acompáñame en este video. Todo negocio es un negocio de software. El software es un activo estratégico para las organizaciones en la actualidad. Con él, las empresas cuentan con canales de contacto con los clientes constantemente, desarrollan estrategias de venta y oportunidades de negocio, ofrecen variedad de productos y servicios, deleitan a sus clientes y pueden responder al cambio del entorno. Por esto, las organizaciones deben incorporar el desarrollo y uso de software en sus actividades estratégicas y buscar su optimización. Piensa en tu empresa y contesta las siguientes preguntas con sí o no. ¿El desarrollo de software tiene alta prioridad? ¿Tus actividades están involucradas con el desarrollo de software? ¿Los equipos son de alto desempeño? ¿Tus proyectos terminan en tiempo, presupuesto, con todo el alcance y entregando valor a clientes deleitados? ¿Se mantiene comunicación entre las áreas de negocio y de desarrollo de software? ¿Tus productos suelen llegar a producción sin fallar? Si la respuesta a dos o más de estas preguntas es negativa, Debes aprender a tener un entendimiento claro de tu organización como negocio de software y crear un plan estratégico para tu empresa, con el cual logrará resultados extraordinarios con las tecnologías de información. Probablemente tu empresa ya utiliza software, tienes hojas de cálculo, presentaciones, documentos, algunos servicios para compartir archivos, algunos servicios o programas especializados pero se encuentran en un ambiente heterogéneo, cuentan con software duplicado, dos programas que tienen funciones parecidas, a veces no saben qué programas o sistemas tienen en uso y no hay una integración de la información de todos, por lo que no se aprovecha al máximo la información producida. Estos son indicadores de que la empresa no tiene una estrategia de software y conforme crece encontrará más dificultades al usarlo o perderá oportunidades importantes. Existen alternativas para desarrollar software en la organización. Las más comunes son Formar un departamento de tecnologías de información interno Contratar proveedores de servicios de desarrollo, infraestructura y soporte Ambas alternativas procuran cumplir la promesa del software Que los usuarios y los clientes tengan los productos entregados a tiempo, en presupuesto, con toda la funcionalidad prometida y sin fallas algunas empresas consideran que pueden lograrlo teniendo su propio equipo de tecnología, pero suelen fallar constantemente en cumplir sus objetivos. Esto suele deberse a una forma de trabajo deficiente en el departamento y al poco involucramiento del resto de la organización en las labores de software. Otras empresas creen que es mejor contratar a un externo porque es el experto y también se encuentran con dificultades similares y la promesa no se cumple. Esto ocurre porque la organización delega la responsabilidad completa del éxito del proyecto al proveedor, desentendiéndose la mayor parte del tiempo y entorpeciendo la colaboración, tan necesaria para desarrollar productos de software exitosos. ¿Qué debes hacer entonces para que tu empresa triunfe con software? Lo que ya habíamos dicho, considera a tu empresa como un negocio de software. Involucra a todas las personas en las actividades del software y da un fuerte apoyo a esto desde la dirección. ¿Cómo es un negocio de software? Es una organización que cuenta con responsabilidades claras respecto a la definición de requerimientos, desarrollo, validación y atención a las necesidades del software. Existen responsables ejerciendo roles para cuidar el cumplimiento de las responsabilidades activa y constantemente. Permiten que sus equipos sean autodirigidos, esto es, hacen sus planes, definen su forma de trabajo, revisan su estatus, toman decisiones basadas en datos y constantemente mejoran sus procesos para obtener el alto desempeño. Colaboran continuamente para resolver problemas y encontrar oportunidades no existen los silos funcionales y la limitación de responsabilidad, sino que todos los colaboradores participan en todas las actividades continuamente. Aun cuando la empresa no tenga equipos de desarrollo internos, debe contar con un grupo de personas responsables de la estrategia de software. Si el desarrollo se hace mediante proveedores, la empresa debe trabajar en educar a sus colaboradores para entender las responsabilidades de este trabajo. Se involucren en la obtención de un producto de software exitoso. Haya roles que entiendan el negocio y la tecnología y participen junto al proveedor a lo largo del proyecto. Y en periodos en que no se está creando software nuevo, evalúan las nuevas oportunidades y escuchan a los usuarios para detectar mejoras. ¿Quieres que tu empresa sea parte del negocio de software? Cambia la forma de trabajo. Haz un plan y comienza paso a paso. Si quieres iniciar la creación de tu plan estratégico para incorporar el software en tu negocio o ya cuentas con un departamento de tecnologías de información en tu empresa, pero están encontrando problemas para terminar los proyectos de manera exitosa, te invito a conocer nuestro seminario Adaptabilidad, el camino hacia el alto desempeño, donde nuestro equipo te va a guiar en la creación de este plan estratégico. E encuentra más información en el link de la descripción. Si conoces a alguien que se puede beneficiar con esto, compártele este video. Vamos a ayudarnos a obtener resultados exitosos y extraordinarios entre todos.